Eh, mi nombre es Sandra, vengo a presentar el libro de Barco de Vapor, Peluso, ¿vale? es un libro a partir de 7 bueno, años un poco las aventuras de Peluso, un peludo que bueno pues con las sílfides vive grandes aventuras y bueno pues es un mundo encantado y está muy bien, es un libro que bueno pues me gustó mucho y es un libro de los primeros de Barco de Vapor, se creó la editora, lo ha escrito en 1986 o sea, yo lo recomiendo muchísimo, es un libro muy entretenido.